Nuestras autoridades, la perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo número 6438 para hoy viernes 12 de mayo del 2023 y el número ganador para Culona Díaz es... 0347. 4, 7. repito, el número ganador es 0347, le preguntamos a nuestro delegado.